Queridos estilócratas, bienvenidos una vez más a este su canal Y les sugiero que nos quedemos porque vamos a ver Cómo blanquear los dientes para no traer los amarillos por el tabaco o por cualquier otra razón Miren, todos sabemos que tener una sonrisa perfecta Depende de la forma, el color y la posición de los dientes Además de la forma de los labios y cómo se mueven cuando sonreímos Por ello en Estilocracia te presentamos algunos blanqueadores de dientes para que tu sonrisa luzca perfecta quédate a vernos primero tenemos el, la Crest 3D White Professional Effects White Strips el peróxido de hidrógeno es uno de los ingredientes activos que se calificó como el ganador en la prueba de blanqueado dental debido a su fácil aplicación y a sus excelentes resultados este kit Viene con 40 tiras para 20 tratamientos Cada tratamiento consiste en una tira en los dientes superiores y una en los dientes inferiores La tecnología avanzada de sellado de Crest ofrece un agarrado antideslizante Que permite beber agua y hablar mientras usa las tiras Se debe usar las tiras durante media hora una vez al día Después de los 20 tratamientos diarios se pueden eliminar 14 años de manchas en los dientes No dudes en probarlo tenemos enseguida el Wac Club Kit de blanqueamiento dental. Las varillas para limpiar los dientes conocidas como miswak se han utilizado durante miles de años en lo que hoy es Pakistán, India y otras partes del mundo. Su presentación cuenta con dos varillas de raíz con estuche de transporte. Cada barra durará tres semanas de uso diario. El kit de blanqueamiento dental natural tiene calificaciones positivas del 86%. La mayoría de los compradores comentaron cómo es útil en lugar de un cepillo de dientes y descubrieron que hace un gran trabajo al limpiar los dientes. Pero cuando se trata de blanquear, puede tomar algunas semanas de uso. Tenemos después polvo de carbón activo para blanquear los dientes. Los tres ingredientes principales del polvo de carbón son obviamente el polvo de carbón, la bentonita y el aceite de semilla de naranja. El polvo está hecho de polvo de carbón activado de coco orgánico. Quita las manchas de los dientes mediante un proceso de absorción. El alto contenido mineral de la bentonita remineraliza los dientes, mientras que el aceite de semilla de naranja tiene una función antiséptica y antiinflamatoria. Para usar el polvo, simplemente sumerja un cepillo de dientes húmedo en este y cepille la parte frontal de los dientes durante 1 o 2 minutos, luego enjuague bien, solo se necesita un poco de polvo para cada cepillado, lo que hace que este producto sea de un gran valor, además vienen seis sabores incluyendo natural, canela, naranja y menta. Estilócrata, esperamos que estos productos sirvan para el cuidado y la estética de tu boca, cuéntanos qué te parece y si conoces algún otro producto de blanqueamiento pues háznoslo saber.